Yailin saca su lado más romántico junto a Shadow Flow. Eh, pero muy, muy bacana, no, pero que muy grasa. corta. Que, año, sí. Qué sí, pique tan chín. pero ser más lana. Vamos a escucharla, vamos a escucharla. ¿Y ¿sí? no. Episodio aquí del programa eh, donde tocamos este tema. Pues eh, quien está en la producción de ese tema es Melimel, quien sí. sabemos que es buena compositora y un, un gran equipo detrás de ella. Entonces sorprende que la canción, sea así como tan repetitiva, es una música muy dura, excelente, pero que, como dicen las redes sociales, pues la principal queja es eso, que hay eh, queja, versos, versos repetitivos. O puede ser parte uno de otro. Pero bien? Toma, ya dice que hay una queja. Ya hay una queja Tú ya. No. ya. ya ¿Qué no está que... Josué, claro que sí, pero tú no estás viendo. Pero, no, no, pero no, eso no hay que discutirlo. Entra a, a YouTube y entra a Instagram. Ah, Dios, por eso fue la madrugada que eso salió. Pero la madrugada no cuando salió tenía 100 mil y pico. Y, y comprado. Cuenta, yo te meto un millón, comprado. Josué, canciones románticas y bueno, de no Esa es la canción, oye, esa es la canción. De ella salí. De esa línea. Coge esa línea. Coge esa línea. Claro, esa la línea de ella. 100%. Entonces, ahora ya está en amor, ¿verdad? Y venir con otra en seis meses o siete meses en despecho. No, no, tanto, no. No, no. El romantiqueo en despecho, en gritadera. ¿Y sí, cómo la arausca, En gritadera porque está muy bien. Ah, es un, un video, un video de... No, no. Chicos, no eso ah, va no. un video un parque con el lado y un banquillo. Flow. fue eh, blanco, uh -huh. Flow va en la nébula, la o... nébula. No, no, eso es. <risa> ¿Cómo que se llama, chamaquito? La nébula. No. J.C. Eso es un parque, ella es Rule sí. y el tipo por allá. <risa> ¿Tú entiendes? Ladito, algodón, jugando. Sí, sí, sí. ¿Tú <risa> entiendes? ¿Sí o no? Real, sí, real, real, real. Colores, ah, con muchos sí, color mucho color sí, mucho colores, con muchos colores y sí. brillitos, con muchos colores y brillitos y cositas bonitas. oye. Oh, no, no, no, ma, no, suelte ese barrio. Oh, yeah. Entonces, y ya cuando va finalizando eh, el videoclip, entonces ellos agarrados de mano y un muchachito caminando, tú ves, salió sí, sí. bien la Le Y salió, salió, un besito. Claro, claro. Entonces, hay, que destacar, eso, hay que destacar que es un video, ¿verdad? Así como de lírica, ¿verdad? Para tirarlo. De claro, no, eso, eso es para que se la aprenda la canción. Exacto. Y que la cuenta video. de la vas Viral en YouTube es nueva. Sí, la es cuenta nueva. vieja la gestiona otro equipo. ya no ha decidido o no y ha que Es un tema, porque ella no la está gestionando esa cuenta? Eso es lo que no se sabe. Ella no ha dicho Ella punta. no se ha pronunciado entonces en es una Zapa. cuenta nueva. Yo hablé con ella ya, y con, con una amigo. cuenta nueva, 300 mil y pico, y de seguro ya debe superar... No, mira, el, y hay y un dato. O sea, que YouTube, entonces, tú puedes ser lo más, lo más famoso y si no lo YouTube no es así. Youtube, no, si Dios, tú, eres Dios, nuevo, Dios, tú eres nuevo... Tú eres nuevo, es nuevo. Es claro. nuevo. ¿Me entiendes? Y, y, y el logaritmo mucho... No corre. Logaritmo no es igual. ¿Me entiendes? Esa música se ha consumido en YouTube porque a todo el mundo la ha buscado. Pero YouTube, no la, lleva. la gente, lo que trabajamos con YouTube, sabemos cómo YouTube, con el algoritmo Y cuando tú piensas un canal nuevo, tú ni sales. Te, te, te, ¿tú Ahora, ni sales? Eso, eh, atención a la gente mía, no vamos a mencionar el nombre. Vamos a bajar a Yailin con ese tema para acá. El que ponga a Yailin en un flyer, Va a vender hasta el agua del inodoro de la discoteca. <ríe> para que sí. tengan una idea. Porque ahora mismo enfocar en ella, que está todo el mundo. Sí, sí. Ahora que Usted que le dar... mete así, oiga, para los que quieren sanarse en salud, en los pares, Yailin y Shadow Blow, vea Shadow Blow y Yailin, Claro. Los dos pa Y le mete un reconocido ahí también. La primera en la fiesta. Oye, qué fiesta. La voy a armar aquí para que no digan que, que yo soy mala fe. Yailin. Y Shadow Blow. Shadow Blow, animación papá tarima. Y, y un reconocido. <risa> y, re, y un reconocido.net. Sí. Reconocido. El vaqueo, para que el tajetero su Ah, sí. ¿Cómo? Y peluche <risa> en el área. Pues bien, no, yo me siento bien viendo a Yailín, porque Yailín viene del suelo, viene de una loquera, eh. ¿Tú entiendes? Y ahora sacó este tema y es un palo por el 411 con Shadow Blow que no pasa de moda. Mm -mm. Chado la misma fiebre, Educarse todos los del mundo. pena cómo estaba sí, la gente? por eso que subió. Chado Bloo anda con un equipo, con tres tajos. ¿Y tú dices qué? ¿Y qué? No, es que él, él siempre está organizado y, y las canciones de ahí lo pasan de moda. Claro. Es uh -uh. claro. el tipo de que no anda en loquera. No, él hace los ritmos. Chado, sí, Chado, lo Chado Bloo él, él, sabe engancharse en los sonidos para no mm, quedarse atrás. Y claro. se monta en un vaino, pero... Chado blog. Ey, ¿tú lo ves. No, loc, mira, pues, pon otra vez, por otra vez ya la música. Ah, este Muchachos, a, a Luis, que para país te ve. Ahí está ahí bailando, mira, bailando Vaya, acá, wow. wow no, man, no, porque te voy a dar un dato, sí o no, que me llamen las mujeres que han sometido los hombres. Usted va a un juez, puede seguir al lado de la caña, un Palacio de Justicia aquí. ¿Cuánto gana? Dice el juez. ¿Cuánto usted gana, caballero? Ay. No, por el y yo cobro 4 millones de pesos. Ah, no, pues en los gastos y colegios, y cosas. Eh, son 400 mil, ahí me, ya. Yeah. Muchachito, hasta los 18, eh, 400 mil.